Bueno, las artes marciales nacieron por pura necesidad de supervivencia. Es decir, esta es quizás la diferencia más notable o, o que se puede apreciar mejor entre las artes marciales y los deportes de contacto. En fin, el deporte de contacto hay, hay un fin claro que es ganar. Y hay un, unos puntos y hay un arbitraje y hay una serie de penalizaciones. Las artes marciales, la finalidad con la, con la que nacieron era sobrevivir. Esto es uno de los valores que también hay que, que recabar del concepto del arte marcial, porque te enseña a sobrevivir en la vida, no solo en una pelea, en una, en una confrontación física, sino ahí, ahí sorteando los avatares de la vida y ahí sobreviviendo. Por tanto, la cualidad principal que difiere el arte marcial del deporte de contacto es la supervivencia. Yo, yo soy presidente de una asociación de formación de formación, donde nuestro, nuestra labor principal son la, temas sociales. ¿no? Entonces, cada año hacemos, por ejemplo, cursos contra la violencia de género, contra el bullying de los críos, o alguna historia para que los niños no se acerquen a la droga, o que, que en vez de un botellón vengan a entrenar conmigo, y se le da la entrada para un concierto con les guste a la misma hora del botellón, para quitarlo del botellón. Es decir, actividades de esta hemos hecho muchas, ¿no? en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga. Sí es cierto que nosotros hemos vivido situaciones... ...penosas en cuanto a víctimas de violencia de género de verdad... ...es decir, que vivían en piso franco... ¿eh? ...y han venido a entrenar conmigo... ...nosotros le hemos dado cursos de defensa de femenina... ...que eso hay mucho que contar... ...porque esto no es, no es magia... ...no es que venga una semana, ni un mes, ni tres meses... ...y tú sepas defenderte... ...pero sí se te dan protocolos de autoprotección... ...entonces, en primer lugar, lo que sí he, he podido... Eh, ...digamos, sacar en conclusión es que aquellas personas... ...que hicieron en su día cursos conmigo... ...contra la violencia de género... ...que son mujeres... ...muchas de ellas siguen entrenando conmigo... ...y el cambio de autoestima ha sido brutal... ...el cambio de seguridad en sí misma ha sido brutal... Tal es así... ...que algunas que no tenían un nivel de estudio elevado... ...se han puesto a estudiar... ...y se han sacado titulaciones... ...es decir, yo me siento orgulloso de eso ...por tanto, ¿qué le ha aportado las artes marciales a estas personas? ...dignidad y seguridad... ...y autoestima... ...que la tenían perdida o machacada... En cuanto a Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, es decir, contestando a tu pregunta, ¿qué función tiene el arte marciales? Nosotros tenemos que remontarnos a los años 80. los años 80, los procedimientos, los protocolos policiales, oficiales, empezaron a cambiar, es decir, por un tema... de momento y, y a bote pronto, porque se cambió el sistema político, porque ya la gente empezaba a tener unos derechos que tenía perdidos, donde se empezó a hablar de las reglas de Naciones Unidas en cuanto al funcionario encargado de hacer cumplir la ley y en cuanto que había que dotar a las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado de una serie de herramientas que no fuesen un culatazo con el mosquetón o un gomazo. No quiere decir que, que los protocolos sean deben ser limpios, las situaciones no son, no son ninguna limpia, pero los protocolos deben ser limpios y se deben de acoger a tres principios que ahora voy a explicar. Eso fue un punto de inflexión dentro de, de, de, de los protocolos de intervención de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Y los pioneros fueron la antigua policía sí, armada. Es evidente que aquí lo que se conocía era yudo, de hecho, paralelamente a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, en el ejército de la Fuerza Armada entró también a formar parte del entrenamiento normal del militar. El yudo porque no, no había otra cosa. En aquel tiempo lo que había era yudo. Y yudo, yudo, yudo y algo de yujitsu tradicional, que también fueron mis comienzos. Y dentro de esos criterios de, de, que dictó las Naciones Unidas, y eso se arranca, a la declaración de derechos humanos, y de ahí la declaración a la no tortura, es decir, habría que remontarse históricamente de muchas declaraciones que son que han sido universales y que han servido para constatar y salvaguardar los derechos del ciudadano, aun cuando delinque. No, debe, no tiene por qué perder esos derechos como ciudadano, a ser tratado como, con dignidad, ¿no? Entonces, se, se parten siempre de tres principios en una intervención policial. Además, obligado por ley, que son la proporcionalidad, la congruencia y la oportunidad. Quiere decir que tu actuación tiene que ser congruente, tiene que ser oportuna, es decir, en tiempo y forma, y tiene que ser proporcional. Es decir, de hecho, se establece a partir de ahí una pirámide de fuerza donde tú vas a usar un medio coercitivo a tenor de la situación que tú tienes enfrente. Es evidente que, como decía, esto cambió radicalmente dentro de, del ámbito policial, del ámbito de la Fuerza y Cuerpo Civil de Seguridad Estado y del Ejército incluso, la manera de intervenir. ¿Por qué? Porque se hacía un estudio previo de la situación. El agente de la autoridad que tenía que intervenir tenía más formación. No olvidemos que el miedo es muy malo. Y si no tienes formación y el miedo te lleva, tú puedes hacer un mal uso del medio que tienes. Entonces. ...a través de esa preparación... ...el miedo que no es evitable... ...hasta un torero tiene miedo... ...pero sí es reconducible... ...y controlable... ...a través de qué... ...a través de tu, de tu formación... ...tal es así... ...que mientras más formación tengas... ...vas a ser... ...más proporcional... ...más congruente... ...y más oportuno ...esto a grandes rasgos... ...sería el arranque... ...o la influencia de las artes marciales... ...en la intervención policial... ...o de fuerza y cuerpo secreto. artes marciales... Hoy por hoy son como un preludio de, de muchas de las actividades deportivas que realizamos. Para mí muchas de las actividades deportivas mmm, que realizamos, ya sea la mía o cualquier otra, eh, provienen del arte marcial. Pero yo no diría que hoy por hoy el judo es un arte marcial. Para mí lo que yo practico es un deporte y como tal, pues, y actualizado ahora en otro contexto, con un enfoque educativo. Yo no, A los niños no, no les enseño ningún tipo de, de arte marcial, aunque sí provenga de, de ahí todo. Pues arte marcial es un, una, una antigua práctica con una metodología muy diferente a la que actualmente hoy realizamos. Si hoy realizáramos eh, artes marciales con los niños, no tendríamos niños. O sea, nosotros tendríamos, es, es otra historia completamente diferente. Formativa, educativa, mediante el juego, Antiguamente la metodología era completamente todo, soleto, todo Entonces me gusta diferenciar de arte marcial a deporte marcial, queremos llamarlo, no sé. Arte marcial es en la actualidad, más que en la competición. Lo que me gusta es cumplir con el principio de que el débil se puede defender hacia el fuerte, que por desgracia en este mundo en que vivimos, pues algunas veces hay que usar. Aunque hoy por hoy verdaderamente las artes marciales han sobrevivido gracias a que son deportivas y a que son espectáculos y no posiblemente hubieran desaparecido. Que esa violencia es inherente al ser humano. Entonces, el hombre humano nació violento y le pegó una pedrada para el que tenía al lado por un trozo de carne o un trozo de fruta que hubiera en el suelo. O sea, la violencia va con nosotros, va con, la, va con la humanidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues canalizarla y, y que sea... Eh, buena, ¿no? Que se puede, la, la violencia puede ser buena, porque violencia no es solo el agredir a alguien o defenderte de alguien, ¿no? Sino ese punto que te hace mejorar en tu en tu propia vida, porque la violencia en cierto modo es energía, si la canalizamos bien es positiva, si la canalizamos la, si la mal es negativa y un niño maltratado termina siendo un maltratador, ¿no? Pues eso es un poco lo que... Lo que, lo que pasa, ¿no? Y a mí, a mí una cosa que me molesta mucho, por ejemplo, los deportes, que hay mucha gente que dice, es que los deportes de contacto no son artes marciales, esto es diferente. Pues te estás perdiendo lo más bonito de las artes marciales. O sea, el kickboxing es un arte marcial, las MMA es un arte marcial. Todo depende de quién las enseñe. Al final todo depende del, del instructor. Que claro, aquí hablamos siempre, por ejemplo, a nivel samurái, Miyamoto Musashi sería invencible. Los americanos cuando invadieron Okinawa estaban en la, pusieron en las primeras trincheras en los primeros sitios para combate cuerpo a cuerpo a, a maestros de artes marciales y los marines americanos con sus 190 y 120 kilos los iban aplastando como si fueran y los japoneses se dieron cuenta que sus artes marciales no mataban de un golpe y, cosa que luego a nivel deportivo enseñó la la mma cuando cuando llegaron ¿no? quedaron y sin embargo no hay nada ni de los gladiadores ni de los grandes caballeros medievales, prácticamente hay dos tratados, o tres tratados, y no hay más. ¿Por qué? Porque se olvidaron un poco del camino de, de la pluma, ¿no? Sin embargo, el, el oriental, el maestro oriental, era guerrero y era filósofo, ¿no? Yo, para mí, uno de mi, mis personajes de la historia, eh, el principal para mí es Alejandro Magno. Que es una persona que le cría a Aristóteles y los mejores maestros de armas de aquella época, ¿no? Entonces, eso sería el sumum de una enseñanza marcial, ¿no? Y, y me duele que no haya, por ejemplo, aquí en España, hay artes marciales autóctonas que se han perdido. Y las que perduran, al igual que las japonesas o, la, o todas, ha sido porque hay deporte, ¿no? La lucha leonesa, la lucha canaria. Si no existiera ese deporte y la gente no apostara por ver gana, pues no las practicaría nadie, ¿no? Pero además hay otras muchas de aquí, mi de España. Pero no hay, nada, no hay nada escrito, no hay tratado, no hay densos, como si la humanidad tuviera más arraigada, pero arraigada de verdad, no hipócritamente, los valores de los que hemos estado hablando en las artes marciales, disciplina, respeto, humildad, sentido del honor, posiblemente estas cosas no, no pasarían y el mundo iría un, un poquito mejor. De estos valores, no me refiero a la práctica física, pero las artes marciales, si no van con estos valores, no son artes marciales y creo que el mundo necesita eso. Y seguiríamos discutiendo y seguiríamos con violencia y con paro y con muchos problemas. Pero pienso que si la gente tuviera ese sentimiento arraigado, todo iría mucho mejor. Eh, a la base, gracias a Dios, que yo he tenido formativa y que es de las artes marciales tradicionales y puras. Y esto es lo que cogemos, que he dicho antes, de este espacio, ¿vale?, eh, eh, eh, de los deportes de contacto bien llevados, bien llevados porque los deportes de contacto y el boseo y el Muay Thai si están bien llevados, tienen la misma la misma base de valores inculcables a una serie de, eh, de chavales que empiezan y luego el marco, el marco y el contexto social de dónde estás incluido yo por ejemplo como entrenador a la hora de transmitir tus conocimientos ¿va? De, ...de Madrid y en Vallecas, ¿vale? Eh, eh, Vallecas eh, es, un, es un distrito en total de, uno, de, un, de casi un millón de habitantes, ¿vale? Creo que es el distrito de Europa que más gente tiene. Lo que sí tengo claro es que es, es el distrito con mayor índice y tasa de paro, ¿vale? eh, Con eh, los niveles de, de, de, de delincuencia y de familias desestructuradas que conlleva esto. O sea, el marco social de donde estamos trabajando, bien, aquí tengo que trabajar en connivencia con los padres por el marco social, ya te he dicho, en el que estamos, eh, viene un chico que quiere probar aquí dentro del club, lo primero que le pido es que sus padres tienen que venir, vale, lo segundo que le, que le, que le pido es una serie de cosas que tenemos aquí como decálogos eh, a la hora de, de, de una clase, eh, hay que pedir permiso para entrar al espacio de lucha, hay que pedir permiso para salir, hay que pedir permiso si uno eh, quiere hidratarse, beber agua o ir al servicio. En todo momento tiene que, que saber el, el entrenador, el profesor, qué es lo que tiene dentro de la clase y qué es lo que está haciendo. No se puede entrar y salir a la buena de Dios. Eh, la figura del entrenador es la que es, aunque no sea yo, ¿va? y hay que respetarla bien y no hacer determinadas cosas dentro de un tatami, imagínate esto sería una merienda de negros en donde estamos incluidos, por eso viene muy bien esa, donde estamos encuadrados por eso viene muy bien eh, eso, nuestra situación geográfica y donde trabajamos viene muy bien porque esto también es un caldo de cultivo para futuros competidores, en eh, la verdad eh, 思い 2つ no hay, se no hay, coreba, fuerza y amor. todo muy importante y necesito. Las artes marciales primero, desde un punto de vista general, son canalizadores de energía y de emociones. En el caso de las mujeres y de la prevención de la violencia de género, esta canalización de energía se va a traducir, primero, en un aumento de su autoconfianza, que la tienen normalmente bastante eh, deteriorada, así que ya conseguimos ahí un primer paso muy positivo. Luego, se le van a proporcionar diversas opciones, ...para garantizar su seguridad y su equilibrio emocional... ...con esas técnicas de prevención de, de violencia... ...o de situaciones de riesgo... ...y por último, el rodearse de gente... ...que le va a asesorar, a ayudar, a apoyar... ...o simplemente a escuchar... ...yo creo que es algo bastante positivo... ...con lo cual, las dos, tres, cuatro horas... ...que una mujer dedique a la práctica de artes marciales... ...o a un trabajo específico de prevención de violencia... ...creo que los beneficios van a ser muy positivos... ...y creo que todos los profesores... ...o todos los entrenadores de artes marciales... ...podemos contar diversas experiencias... ...en las que eh, ha habido muchos casos... ...que han sido decisivos para salir de esa situación de riesgo... ...y que bueno, nos sentimos muy orgullosos... ...de haber colaborado... ...en, en, en la mejora de la situación de esas personas. Una de las cosas por las que me llamó la atención el Muay Thai... ...es porque es uno de los deportes de contacto... ...que es un arte marcial... ...el arte marcial es el arte de la guerra... El arte que hacían nuestros ancestros, bueno, no nuestros ancestros, sino los ancestros de Oriente, en las guerras pues, competían pues, con, sus, con sus artes de lucha. Japón tenía el karate, tenía el judo, tenía otras, eh, taekwondo era de Corea, de China el Kung Fu. Pues de Tailandia estaba el Muay Thai o Muay Chaya. Eh, si tú ves toda la historia del Muay Thai, es lo que hace que, es lo que, hace que, que el Muay Thai sea el, sea el único deporte de contacto ...que no ha sido inventado por un occidental... Ese, ese, bueno, no, no ha sido el único porque también el kickboxing viene de Japón... ...pero bueno, que no es un deporte, es un arte marcial... ...entonces, la evolución, la evolución es tan básica como... ...las ganas de probar, Ahora, actualmente no hay guerras... ...es más, las guerras que hay, de cuerpo a cuerpo bien poco... ...no es como antiguamente que eran miles y millones de valientes... ...peleando entre sí en campos de batalla... ...ahora le dan un botón... sofica ¿no?, que, que hoy en día... Tiene, uno, tiene un valor enorme porque la sociedad se está volviendo. Con, que está perdiendo una ética y una, unos valores enormes. Por lo tanto, ahora sí que tiene el arte marcial y su carga filosófica tiene un valor mucho mayor que el que tenía hace 10 años. Euh, es vrai que c'est pas la realidad. Les gens, les gens qui pratiquent, justamente, s'ils si ont una forma de, de práctica correcta, avec, avec un enseñant qui, qui peut leur apprendre les valeurs dont on a parlé, Euh, ça ne va pas être des gens agressifs, ça va être des, au contraire, des gens plutôt calmes, des gens qui vont, qui vont, qui vont éviter le, la confrontation à, à tout le temps, quoi, à tout prix. Maintenant, pour changer ça, la, la vision, la fausse vision des gens, euh, je, je sais qu'il y, y a des pays où on est en train de, genre aux Émirats, on est en train d'introduire à l'école chez les enfants, le, à l'école, dans l'école, la pratique martiale. À l'école, ils font du sport. En France, par exemple, ils font, on fait du sport, on fait, on fait de l'athlétisme, on fait de la natation, du foot. Mais on ne fait pas de judo, on ne fait pas de lutte. Aux États-Unis, il y a beaucoup de lutte. Je pense que peut-être entrer les arts martiaux dans l'école, le, dans le, dans ça serait une chose peut-être qui permettrait de, de dire aux gens, ben non, il, il fait des arts martiaux, mon fils, n'est pas une brute. Je vois ça, quoi. Mi caso, a me allí todo el mundo. A me facilite beaucoup. a mí es que a ti te ven y, y son corderitos. Y cuando me ven a mí, pues no se comportan igual, ¿no? Y, tiene, y tengo, que, tengo que trabajarme más la situación, ¿no? Yo, la verdad es que eh, allí trabajo con gente muy chunga y, y me respetan porque todos me han conocido. Me han, o me han visto dando clases, o me han visto peleando, o, o saben un poquito mi historial. Entonces, a mí me ha facilitado muchísimo el trabajo. Pero también me ayuda. ¿Por qué? Porque me abre puertas con esta gente ¿Vale? Para traérmelos a mi terreno y en vez de llegar y ponerme en plan abusón y chulesco, lo que intento es ayudar, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que ellos están acostumbrados que en su mundo el más fuerte es el que más manda y te lo hace saber a base de puñetazo y se ven con una persona que puede hacer lo mismo que lo que es todo lo contrario, es amable, es generosa, le puedes ayudar. Pues a mí me ayuda muchísimo, ¿sabes? Yo tengo, tengo problemas ahí con nadie, Incluso te ayudan, cuando tienes algún problema te lo facilitan. Yo la verdad es que a mí me ha ido genial, me ha ido fenomenal. No tengo, me, me ayuda muchísimo en mi trabajo. Es una, la verdad es que súper bien. Si te refieres a nivel de actuación, eso no me ha hecho falta nunca. Los tradicionales en general y el no, sorin y el Sorinje en particular. Lo que, lo que generan es eh, autoestima, autoconfianza, autosuperación y toda, todo ese tipo de cosas que son beneficiosas para la persona y redundan en la sociedad.